Sí, amigos. Me ha pasado algo en el pelo, creo. Pero... No me atrevo. No. No, no, no me atrevo. 5.000 likes en este vídeo y enseño la calva. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien en el día de hoy. Nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Y, amigos, en el día de hoy hablaremos sobre algo súper importante. Algo que os va a encantar, de verdad. Un nuevo caza recompensas ha sido filtrado. Y de verdad, no te esperas quién es ¿Quieren saber cómo llegará este nuevo cazarrecompensas a la isla y quién es? No te pierdas nada de todo este video porque todo va a estar aquí Ahora, vamos a poner rápidamente una meta de likes Que yo sé que la Neox Army puede cumplirla súper rápido Y regalaremos la nueva skin que salga de ese portal si cumplen la meta, ¿vale? 5.000 likes en este video ya de ya Si estás viendo el vídeo deja un fuerte like ahora mismo Y os regalaré la skin nueva que salga del nuevo portal Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar rápidamente al canal. De verdad de corazón, agradezco muchísimo a todos los que ponéis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite y apoyáis al canal. Sin más tiempo que perder, vamos con el vídeo que hoy viene súper interesante. Hoy comenzaremos con Donald Mustard y su último tuit polémico que ha subido a sus redes sociales. Subió un 7. ¡Oh my god! Sabemos muy bien que el número 7 es algo súper importante para la historia de Fortnite, pero amigos, los 7 no son todos conocidos. Solo 3 de ellos. Es un grupo súper misterioso que al parecer controlan absolutamente todo, incluso a la orden imaginaria. Luego me puse a pensar y Mustard también tiene 7 letras. Es un poco raro todo. Y sí, él mismo dijo que absolutamente todo estaba conectado dentro de Fortnite. Así fue el tweet justo el día 7 de febrero. Siete letras tiene su apellido. Y sí, siete integrantes tiene el grupo de los siete. Entonces, siete días después del día 7 es el día 14. Y parece que ese día... Estará sucediendo algo... Demasiado importante en Fortnite... Un nuevo portal... Ha sido abierto desde punto cero estos días... Y es que parece que punto cero... Poco a poco... Sigue expandiéndose más... Ahora... Un nuevo portal... Está empezando a abrirse... Y a hacerse hueco en la isla... Esto ya lo dijimos... Hace algunos videos... Pero sí amigos... Es así... Así que ahora... Llega... Lo más importante... Este nuevo portal sabemos que... Tendrá un nuevo jefe... Y este nuevo portal recibe el nombre de... Mainframe... Se ha hablado de si el personaje que saldrá de este portal será Flash... O quizás... El superhéroe llamado Mainframe... De los cómics de Marvel... Que realmente no creo porque ninguno de los portales... Se llamaba igual que su mismo personaje protagonista... También se dice... Que podría salir de este portal el nuevo jefe Matrix. Pero ayer vimos una noticia que nos filtraron que el siguiente jefe podría ser este que ven en pantalla. ¿Les suena verdad? ¿Saben quién es amigos? ¡Ah! Gran misterio para la Neox Army. Si saben quién es, pónganlo en los comentarios y yo les daré corazón a los que acierten. Va, ahí les va una pista. No es muy difícil adivinar su nombre. Es un personaje de la película Viernes 13. Muy fácil para vosotros. Y Neox, ¿por qué crees? ¿Y por qué filtraron esto? Amigos, vamos a analizar. Normalmente los portales se abren en un lugar del mapa donde... ...realmente tiene algo que ver con el portal. O con la historia del personaje del portal. Como vieron, Walking Dead se abrió en un lugar que se parecía al de la serie... Como vieron, todos los portales están situados en un lugar estratégico de la isla por algo. Parece que este lago que vemos justo aquí, en donde se abrirá el nuevo portal, es el mismo lago o muy parecido al de la misma película de Viernes 13. <ríe> ¡No puede ser verdad! ¡Qué locura! Muy, muy parecido en la película al de Fortnite. ...y que justo el portal se abra en este lugar, pues todo el mundo fanático de Viernes 13 lo han visto... ...y creen que realmente este podría ser el nuevo jefe que salga de este portal. Ahora sí, hay un problema con esta teoría, lógicamente, y es que Fortnite está creado para los niños. Entonces, al ser un personaje un poco tenebroso, quién sabe, a lo mejor no lo meten en el juego por eso mismo. Me gustaría saber qué opinan todos en los comentarios de este video. Comenten si les gustaría verlo o no como siguiente jefe de este nuevo portal. Cambiando ahora a el tema más interesante de esta temporada. Hablaremos ahora sobre el regreso de Kevin el Cubo. ¡Sí! Así parece que va a ser. Porque todo cuadra, hermanos. Miren esta imagen que están viendo ahora en sus pantallas es algo muy sencillo de entender vemos la relación que existe lógicamente entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del juego de Fortnite resumido rápidamente en el capítulo 1 temporada 5 fue cuando apareció Kevin el Cubo en Fortnite ahí mismo fue cuando apareció Deriva y Executor que no me sé el nombre en español, perdonadme ya ven cuáles son y a quiénes me refiero. Esas skins son del capítulo 1. Después de su llegada, llegó Kevin el Cubo. Ahora, en la misma temporada del siguiente capítulo, tenemos exactamente lo mismo. O algo súper, súper, súper parecido, vaya. Fijémonos, tenemos debajo a alguien de la familia de Deriva parece o del mismo club zorro porque deben ser primos o algo se parecen mucho y el personaje de al lado pasa exactamente lo mismo el de arriba y el de abajo deben ser primos también pero de diferentes capítulos del juego si luego de esto llegó a fortnite kevin el cubo qué será lo que estará llegando a fortnite el día 14 de este mes ¿No ven toda la relación que hay entre los dos capítulos? Está sucediendo exactamente lo mismo, familia. Las grietas... La skin de Vi, que es la prima o familiar de Deriva... O si, no fam o si no son familia, pues no sé, pertenecen al mismo clan o algo. Ya ven el parecido que tienen. No hay manera de diferenciarlos casi. ¿Podría estar regresando Kevin el Cubo, tal y como lo conocemos al juego? Bueno... Si nos fijamos en la imagen, podemos ver que todo es muy, muy parecido. No creo que Kevin regrese de la misma manera que lo conocemos, pero sí llegará su primo. El primo de Kevin, que se llamará... COVID. Bueno, no sé cómo se llamará, pero sí, amigos. Estén todos preparados, porque ahora llega lo chido en este capítulo... Si tenemos que volver a ver regresar a Kevin, si debemos volver a ver los eventos anteriores del anterior capítulo otra vez, pero parecidos, este capítulo será una auténtica locura de ver en el juego. Sí, amigos, es lógico que Kevin vuelva después de ver todo lo que estamos viendo. ¿Acaso creen que no regresará? Comenten en los comentarios qué creen si Kevin regresará o su primo, Covin... Llegará Fortnite o si no tendremos nada de ellos en el juego Yo estoy muy convencido de que sí si te gustan estos videos y te gusta Fortnite, sígueme en TikTok ahora. Estamos regalando pavos por TikTok entre todos los nuevos suscriptores que vengan a seguirme. Pronto daremos los ganadores y ya tienen el video para participar en TikTok. Nos vemos en el siguiente video, familia. Espero que les haya gustado muchísimo. Un abrazo enorme y nos vemos mañana de vuelta.